Thank you. El máster en género, mujeres e igualdad de la Universidad Pública de Navarra tiene cuatro objetivos fundamentales: educar en estudios de género y teoría feminista para la comprensión de desigualdades y relaciones de poder de género, preparar para la realización de investigación académica y diagnósticos con perspectiva de género, capacitar para el diseño, gestión y evaluación de programas y políticas de igualdad, así como la incorporación de enfoque de género en políticas públicas y formar profesionales que sean capaces de favorecer acciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres... ...en diversos ámbitos laborales. En definitiva, este máster... ...pretende dotar de las herramientas... ...para incidir en la transformación social... ...y promover la igualdad de género... ...el empoderamiento de las mujeres... ...y la erradicación de las violencias machistas. En 2015 es cuando en Cocenfe Navarra comenzamos a realizar talleres de empoderamiento con mujeres con discapacidad y ahí descubrimos que casi el 50% de ellas habían vivido situaciones de violencia y nosotras como profesionales no sabíamos identificarlo y por lo tanto atenderles. Cursar el Diploma de Experto de Género de la UGNA me ha permitido profundizar en este área, compartir conocimientos con mis compañeras y profesoras y, sobre todo, implementar la perspectiva de género en nuestra organización, ya que ninguno de nuestros proyectos es neutro y el impacto es distinto entre los hombres y las mujeres. Para ser un recurso de referencia, además de acompañar y visibilizar a las mujeres con discapacidad, debemos ser un recurso seguro y que no juzgue. Creo que te cambia la vida a nivel personal ya que las cosas no son lo que parecen. Si has estudiado trabajo social, sociología, magisterio, psicología u otra disciplina afín del ámbito de las ciencias sociales y humanas y quieres incorporar la perspectiva de género en tu práctica profesional, el Máster Universitario en Género, Mujeres e Igualdad de la Universidad Pública de Navarra es una buena oportunidad para aprender y formarte.